Bueno, mis amigos, otra vez de nuevo con ustedes, hermanos, vecinos, compañeros, con siervos, con discípulos, eh, maestros, pastores, eh, todas las personas que, que puedan de pronto interesarles eh, el tema que el Señor expuso en el audio anterior del de mensaje del Dios Todopoderoso a los maestros bueno entonces ya después de los saludos pertinentes eh, por favor vamos a empezar a orar espero que estén conectados con el anterior audio este, este, este es prácticamente la continuación del anterior eh, yo les voy a hacer un resumen así corto de lo que se habló en el, en el audio anterior los que no lo han escuchado les invito a que escuchen el el, ese audio para poder comprender este, ¿correcto? Entonces, la, el resumen es el siguiente, el Señor simplemente eh, está haciendo, o sea, el Señor Dios, el Todopoderoso, está haciendo una denuncia o desenmascarando lo que está ocurriendo en el mundo prácticamente, porque no es solamente en las iglesias, sino en el mundo lo que se está moviendo ahora, porque la gente ha perdido la fe, porque el, el Señor Jesucristo dijo, eh, hace más de dos mil años, dijo, y cuando regrese a hallaré fe? entonces y también hay otro versículo que le contesta, que en los postreros tiempos la fe, el amor de muchos se enfriaría, y que ya no querrían saber de la palabra, sino que eh, se irían a las fábulas, a los mitos, a los cuentos, a las filosofías. A otras cosas que nada tienen que ver con la palabra del Señor. Entonces, a eso se refiere el, el audio. Que el Señor desenmascara todos esos falsos maestros que hay, falsos profetas. Que están encubiertos, encubiertos en, en las personas que aparentan eh, pues estar completamente predicando de la Biblia, sí, pero realmente sus mentes son las que están mal porque ellos están eh, eh, con vicios de sus anteriores historias, de sus vidas, de sus conocimientos, de sus de sus um, de, de todos los estudios que han tomado en su vida, entonces son, son cosas que, que eh, se, se dejan ver, se manifiestan, Dios hace manifiestas la, las, las obras de la oscuridad. Entonces el Señor por sus palabras los condena, porque en las, en las palabras que uno pronuncia eh, se sabe si es de, de completamente espiritual o completamente carnal. Entonces el Señor dice, pero, pero ¿qué puede un hombre eh, carnal eh, hablar de mi espíritu si no lo conoce? Entonces la palabra del Señor es totalmente espiritual. No es solamente leer, eh, sabérsela al pie de, de memoria, sino es simplemente vivirla. Por eso una persona que no ha vivido la palabra del Señor no puede realmente ministrarla. Podrá de pronto enseñarla. Y, y enseñarla a otros que mire vaya al versículo tal haga esto pero si no la ha vivido no la puede ministrar con el precioso Espíritu Santo entonces el Señor dice cuando van a hablar de mi palabra que lo que ustedes vayan a hablar sea algo que ustedes ya vivieron que, usted, que sea un testimonio real, vivo, para que la persona a la cual le van a predicar o le van a enseñar, ella entienda que, que eso es algo que usted vivió, usted está, usted está compartiendo un testimonio que Dios ya hizo en su vida. Entonces el Señor aclara eso, que la palabra no es un libro, no es como cualquier libro de filosofía, que yo me aprendo eh, las técnicas, los las moralejas, eh, los métodos, el sistema, no, no, la palabra del Señor no es un sistema, no es método, la palabra del Señor no se puede encasillar, no se puede guardar, no se puede eh, eh, esconder, la palabra del Señor es viva y eficaz. Entonces el Señor dice, no, ustedes quieren cortar mi palabra, ustedes quieren eh, eh, añadirle cosas de sus intelectos, de sus ideas, de lo que a ustedes les parece, no me sirve, no me sirve. A mí me sirve es el que se deje completamente disciplinar y disciplinar qué es, que no le saque el cuerpo a la prueba sino que verdaderamente eh, la persona eh, vaya y si tiene que exhortar, si tiene que consolar, si tiene que ministrar la palabra al Señor, ministrela, enséñela, administrela de acuerdo como el Espíritu Santo le dé la medida. O sea, el, el que vaya a predicar o a enseñar, tiene que dejar ver que en él hay un testimonio, en él hay una, hay una vida práctica. Que él aprendió, eh, Dios le enseñó, le tuvo que haber enseñado algo a él, por eso él, Dios lo levantó y, y lo lleva a que ministre, a que enseñe, a que libere, a que profetice, a que enseñe, a que haga milagros, a que sane, a que, bueno, a lo que lo haya enviado el Señor, pero esa persona tiene que ser completamente, haber sido probada por el Espíritu Santo, para que, para que pueda dar a conocer realmente la palabra completa. La palabra es con el, con el precioso Espíritu Santo. Nosotros no podemos eh, eh, ignorar al Espíritu Santo. No podemos ignorar al Padre, no podemos ignorar al Hijo. A ninguno de, de ellos. Son un solo Dios verdadero con tres personas que se manifiestan. Entonces no podemos engañar a Dios, no podemos burlarnos de Él. Bueno, sin más que hablar, vamos a empezar la, la reprensión. Y el Señor dice, que así como los sacó a la luz, entonces ahora el que quiera, no es obligación, el que quiera renunciar a todos esos falsos dioses, a esas filosofías, a esas teorías que, que se han revuelto con la palabra de Dios, porque si estamos en este mundo, estamos bajo el, bajo el espíritu de error, que es el engaño. Que es lo que ahora se está manifestando. Por eso hay apostasía. Y apostasía no es otra cosa más, sino estar en contradicción de lo que dice la palabra. Es haber fornicado con otros dioses. ¿De qué? ¿Cuáles son los dioses con los que se fornica? Filosofía. Metodologías. Teorías, métodos, enseñanzas, talleres, seminarios, estudios que no tienen el Espíritu Santo, pero que lo han usado para eh, explicar la Biblia o la palabra del Señor. Decir, tenemos que renunciar a todo engaño, a toda falsa doctrina, a toda fábula, a todo cuento. Entonces los que quieran realmente eh, dejar que solo el Espíritu Santo les enseñe y que y que Él les abra las escrituras, les abra los ojos y que de ahora en adelante empecemos una vida nueva, completa con el Señor Jesucristo sin, sin, sin hacer uso de, esa, de esos métodos ni de esos extraños eh, razonamientos, entonces el Señor dice, sí, es, esto es para ustedes. Pero si sí hay personas que no no quieren dejar su, su pasado, no quieren dejar su historia porque pues les ha costado mucho dinero, mucho esfuerzo, mucho tiempo, pues esto no es para ellos. Ellos seguirán enseñando con sus métodos y ya Dios sabrá qué, qué hará en ellos o cuándo será el momento en que Dios quite la venda, quite los tapones, quite las mordazas. Pero, pero si ya es el tiempo para ustedes, entonces están muy cordialmente invitados, vamos a hacer la, la reprensión. Entonces vamos a hacerlo todos unánimes, juntos, pensando, sintiendo y, y hablando una misma cosa. Vamos a, a echar fuera, a renunciar, ¿a, qué? a decirle al Señor, Señor destruye, derriba, quebranta, deshaz. Eh, desbarata destruye todo edificio todo edificio toda fortaleza que esos falsos dioses que esos falsos maestros edificaron en nuestra mente en nuestro corazón en nuestro espíritu entonces es para eso en eh, se les avisa para que eh, los que quieran, con mucho gusto, hasta el final, pueden quedarse. Si no, eh, pues no, Dios no obliga a nadie. Es el que quiera ser libre. Bueno, entonces ya he explicado todo. Ahora vamos a, a orar para entrar en sintonía con el Señor Jesucristo. Con el Espíritu de Dios. Con nuestro Dios Todopoderoso. Nuestro Padre Santo. Nuestro amado Jesucristo. Bueno. Entonces, amado Dios, Padre Santo, Padre Celestial, hoy venimos delante de tu presencia reconociendo, Señor, que estamos bajo espíritu de engaño, de error, de maldición, al, al haber aceptado o al haber estado en, en recintos, en, en edificios, en casas, en iglesias, en instituciones donde nos, nos, nos predicaron, nos enseñaron doctrinas que contradicen tu palabra, que están en contravía de todo lo que tú dices de tu palabra. Señor, hoy reconocemos, Señor, que hemos estado mal, que eso ha sido un estorbo en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra alma, en nuestro espíritu para poder creer que todos esos conocimientos de esos hombres fuertes han, han hecho una división entre tu Santo Espíritu y nosotros para poder entender tu palabra, que hemos tratado muchas veces de leer la palabra y no la entendemos, no podemos eh, interpretarla eh, como como tu Santo Espíritu la interpreta, porque tu Santo Espíritu no está, no está, en, no está en nosotros, Señor, hoy vamos a reconocer, y a desbaratar, con la autoridad que tú nos das como hijos, por la resurrección, por el sacrificio, por la entrega que tú hiciste, por nosotros, por el pago que tú diste, Señor, en la Cruz del Calvario, nosotros podemos ahora, con un corazón sincero con un corazón arrepentido de haberte fallado de haber preferido esas falsas doctrinas y haberlas seguido, creído y enseñado Señor hoy reconocemos que estábamos mal que estábamos mal Señor porque hoy, hoy queremos deshacernos de eso Señor que no nos ha dejado avanzar en nuestro eh, camino que conduce a ti Señor Jesucristo porque el único camino, la única verdad, el, el único eh, vida para llegar al Padre se llama Jesús. Así que hoy, Señor Jesucristo, estamos reconociendo, perdónanos Señor, porque hemos sido, eh, eh, hemos sido engañados para ir a adorar esos falsos dioses. Y nos hemos postrado delante de ellos Porque el enemigo ha sido astuto Y nos ha puesto trampas Y nos ha hecho perder mucho tiempo Señor Porque nosotros, eh, como dices dices en tu palabra Nosotros veníamos bien Y dice el Señor, pero qué os fascinó Para, para desprenderos de mí ¿Qué fue lo que os, os sedujo para que os desprendieras de Cristo a quien vosotros fue anunciado y fue, y fue, fue manifestado? ¿Qué fue lo que, lo que os extravió de mi camino? A quien, a quien Cristo ya fue anunciado por, por la, los, los apóstoles, por el mismo Señor Jesucristo. A quien nos visitó, Él mismo nos visitó, Él mismo nos dijo, soy yo, no se dejen engañar, no se dejen extraviar. El Señor lo dijo muy claramente. Cuidado, en los postreros tiempos se levantarán falsos cristos. Se levantarán y dirán, aquí estoy, yo soy Jesús, aquí estoy, no le creáis. Señor por tu palabra, por todo lo que tú advertiste, pero aún así Señor, nosotros eh, hicimos mal Señor, lo reconocemos Padre, reconocemos que, que nosotros hemos fallado, nos hemos dejado desviar de tu palabra, de tu verdad Señor, hemos perdido mucho tiempo en esos extravíos Señor, pero tu palabra dice y escrito está, que todo aquel que, que, que persevera en la doctrina tuya, Señor, eh, y, que, y que ayuda a otros a, a, a, que, a que miren que es el error y, y, y que vuelvan otra vez a tu verdad, Señor, eh, es sabio, Señor. Hoy queremos, Señor, que tú, hoy reconocemos, Señor, que nos hemos equivocado. Hoy reconocemos, Señor, que hemos pecado contra el cielo y contra ti. Siguiendo falsas doctrinas, falsos métodos, apagando la fe en nosotros, Señor. Bien que hemos tolerado todo tipo de evangelios, Señor. Y nos hemos arrodillado a esos evangelios, Señor, falsos, Padre. Perdónanos, Señor haznos volver a la senda antigua, haznos volver a la fe en, en, en ti Señor Jesucristo, en el Espíritu Santo Señor, que Él es el único que puede darnos eh, la paz, el amor, la paciencia, el dominio propio, todos los frutos que Él tiene Señor, perdónanos por haberte callado, perdónanos por no haber, haber obedecido cuando decías ahí no estoy yo, perdónanos por nuestra cobardía Señor, tú no nos has dado un espíritu de, de cobardía sino de valor, de poder, perdónanos Señor, te pedimos Dios por nuestros hermanos, por nuestros hermanos que aún están dormidos, por los que aún ellos no han reconocido o, o nunca han, han, han recibido del Espíritu Santo, por eso no tienen forma de comparar qué es la verdad y qué es la mentira Señor, Padre, hoy reconocemos, Señor, que, que el enemigo ha sido muy astuto. El enemigo se ha escondido, Señor, en tu palabra y se la ha recitado al pie de la, de la, de la letra, Señor. Y, y nosotros vimos tan parecida tu palabra, Señor. Perdónanos, Padre. Perdona nuestra maldad, Señor. Perdona nuestra ignorancia. Hoy clamamos Señor por nuestros hermanos que todavía están dormidos Señor, que ellos no entienden Señor, porque no ven, porque no oyen, porque no tienen conciencia Señor del Espíritu Santo, solo han sido bautizados en el nombre de Jesús, pero no nadie les ha predicado del Espíritu Santo Señor, el enemigo ha sido tan astuto, Señor, que, que ha tergiversado sutilmente las, la palabra, Señor, para que nosotros no, no añoremos el Espíritu Santo, Señor. Ha tergiversado las palabras, Señor, que dicen en tu palabra y nosotros, como si nos hubieran puesto una venda, Señor, la hemos dejado pasar inadvertida, Señor. Porque tú dijiste que en los postreros tiempos esos falsos maestros Sutilmente se, se, se meterían en los corazones de las personas Señor Y, y, se, y se ubicarían en, nuestro, en el corazón Señor Desplazando tu Santo Espíritu Señor Nosotros no estuvimos alerta Padre está, Estábamos adormecidos Padre Porque no entendíamos Señor Pensábamos que ya esa era la, la, lo verdadero Señor perdónanos y perdona a esas personas Señor que todavía están hechizadas, fascinadas, dormidas porque tal vez no, no, tampoco tienen, tienen conciencia de lo que están haciendo Señor pero yo te pido en el nombre poderoso de Cristo Jesús Señor con la autoridad Señor que, que tú me has dado Padre yo pido que sean despertadas Señor despierta, Señor esas vidas Padre mira el tiempo se está agotando Señor Tú lo has manifestado, Señor, que el tiempo ya ya no hay tiempo, Señor, para estar en, en esos estudios de filosofía así, y volver otra vez, Señor, al camino, Padre. Te pido, por favor, Señor Jesucristo, perdónanos, Señor. Yo, yo pido perdón, Señor, por todos, todos nosotros, Señor, por la iglesia donde me congrego, Padre Santo. Eh, eh, te pido por esa iglesia, Señor. Padre que tú despiertes esas personas, despiertas las vidas Señor, despiértanos, Señor, ten misericordia Padre Santo, danos otra oportunidad Señor, tú eres el Dios de las oportunidades Señor, yo pido Padre Celestial que todas esas personas, niños, ancianos, mujeres, hombres sean despertados en el nombre poderoso de Cristo Jesús Señor y sus, sus, sus maestros, sus maestros de niños, sus maestros de seminario, Señor, puedan ellos también ser despertados, Padre, despiértalos, Padre Santo, tú no no, no, no, todavía no, no has venido como juez, tú viniste a, a salvar lo que se había perdido, Padre, Padre, aún estamos vivos, tenemos esperanza, Señor, Padre, Tú dices que, que, que de, de valientes es reconocer los errores, Señor, y ser uno franco y sincero, Padre. Pues hoy venimos reconociendo, Señor, yo hoy reconozco mis faltas, reconozco mis errores, Padre. Reconozco que me dejé engañar, Señor, reconozco que volví y, y, y me comí eh, eh, todas esas, esas enseñanzas, Señor Jesucristo, que no tenían tu santo espíritu, Padre. Perdóname, Padre Santo. Perdóname Padre Celestial, te pido por mis hermanos Señor, hoy Señor clamo por ellos Señor Jesucristo para que sean despertados, uno a uno sean despertados Padre, despiértalos, despiértalos Señor, así como me despertaste a mí Señor, despierta, despiértalos, haz un milagro grande Señor, y en todas esas otras iglesias donde eh, está también esa apostasía Señor, se, se, esa apostasía que se puso en el trono tuyo Señor, ya sea con hechicería, con brujería, con magia, con sabiduría humana, terrenal, animal, diabólica, con falsas doctrinas, con filosofías de todos esos hombres fuertes, de Homero, de la, de la hermenéutica, de la exégesis, de la homilética de todas esas esos teorías del, del, del cristicismo, Señor, todas esas, esas teorías de, del método de descarte, Señor, todo lo que ellos están empleando, Señor, que no han querido dejar sus, sus costumbres de, de estar eh, rindiéndole culto a, al, al Dios que se, se hace pasar por el sol, a Mitra, Señor, y ellos no quieren abandonar, Señor, esas teorías en las cuales les hablan de, de los extraterrestres, de los marcianos, de miles de, de cosas que son inventadas, Señor, por los mismos hombres fuertes, Padre Santo. De ese escapismo que están buscando las personas porque no quieren afrontar su realidad, Señor. Padre, porque los falsos dioses se han, se han enmascarado ahora con otras nuevas técnicas, Señor. Y están recurriendo a, a conocimientos muy novedosos para embolatar, para eh, trampear tu palabra, Señor. Padre, yo te pido en el nombre de poderoso de Cristo Jesús todo esto que se está viendo, Señor, en el Internet, toda esa desinformación que hay de, la, de lo que verdaderamente eres tú, Señor Jesucristo. Vemos toda esta generación eh, de jóvenes, de, de, de niños, Señor. Que ellos solamente están eh, eh, completamente eh, eh, obsesionados, Señor. Con las nuevas tecnologías, Señor. Y vemos como personas, Señor, jóvenes. Ya ellos son los, los, que, los profetas, pero de los falsos dioses, Señor. Yo desenmascaro a... A, esa, a estos falsos dioses Señor que a través de la de la fotografía a través de la de la moda la fotografía el cine el teatro se han prestado Señor para hacer películas hacer obras de teatro hacer fotografía de, de todos esos falsos dioses Señor y vemos cómo en la moda está totalmente influenciada por esos falsos dioses. Vemos cómo en todas partes hay cantidad de signos, cantidad de símbolos que lo único que hacen es condicionar las personas para que cuando llegue el anticristo no estén apercibidas, Señor. Padre, yo te pido en el nombre poderoso de Cristo Jesús que haya un despertar, Señor, en las conciencias, en las personas, Señor. Que alguna vez fueron iluminadas por tu Santo Espíritu, que estuvieron, Señor, eh, recibiendo el verdadero, el único Evangelio que hay que eres tú, Señor Jesucristo. Personas, Señor. Hace más de 30 años han sido, eh, fueron usadas, Señor, para que te sirvieran a ti. Y fueron iluminadas por tu Santo Espíritu y te sirvieron, Señor. Yo clamo porque esas personas sean despertadas, Padre. Que el enemigo las suelte ahora mismo. Que están bajo, bajo hipnosis, bajo el, el, el, la yoga, bajo todas esas eh, eh, teorías extrañas del fe. De, de todas esas eh, eh, prácticas traídas del Oriente, Señor. Yo te pido que sean despertadas en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Ya sea que, que por la magia, por la hechicería, por esas mismas películas que ven todo el tiempo, Señor. En la cual solamente hay eh, eh, vampiros, murciélagos, eh, ambientes eh, oscuros, cuevas. Todo eso lo trajo, Señor. El, el, esos mismos falsos dioses, Señor las personas no ven Señor, no, no pueden ver Señor el peligro al cual están siendo llevadas, porque esos falsos dioses lo único que quieren es, es que esas personas se quiten la vida, esas personas se vayan al alcoholismo, al adulterio, a la fornicación, a la infidelidad, a las drogas, a estar completamente en, en viviendo en otro en otra época para escaparse de su realidad, Señor. Porque la vida que tienen no les satisface, no les llena. Padre, en el nombre de Jesucristo Jesús, estamos bajo, bajo poder eh, engañoso, Señor. No desconocemos, Señor, que Él es, Él es el que gobierna este mundo. Y las personas que no creen en Ti, Señor. Porque Él tiene poder sobre todos los que no son creyentes, y aún a los mismos creyentes se les ha puesto una cantidad de trampas y de hechizos y de, y de, y de engaños para que las personas que alguna vez fueron iluminadas eh, estén embolatadas en otro cuento, Señor. Buscando la paz donde no la hay. Buscando la paz donde no la hay. Y todo espíritu de interrupción, distracción que esté levantándose, en este momento, para que no se haga esta reprensión, Señor, lo atamos, lo encadenamos, lo ligamos, lo dejamos inoperante, no tiene poder para atormentar en este momento, no tiene por qué hablar, queda callado, espíritu inmundo de distracción, de interrupción, de incredulidad, lo llevamos cautivo a ti, Señor Jesucristo. Tu palabra dice y escrito está Que nosotros no vamos a pelear con las armas carnales Sino con el poder de tu Santo Espíritu Padre y vamos a llevar cautivo a la obediencia Todos esos espíritus inmundos de apostasía Todos esos hombres fuertes Señor los entregamos allí en la cruz del Calvario Porque tú ya triunfaste sobre ellos Espíritu inmundo de incredulidad Espíritu inmundo de apostasía Espíritu inmundo que ha apagado la fe, con cuentos, con fábulas, con adivinaciones, con chistes, que, que se ha burlado de tu palabra, Señor Jesucristo, que no ha permitido que el Espíritu Santo eh, eh, nazca, crezca en, en los creyentes nuevos, Señor, porque lo han cortado, Señor. Porque cada vez que una persona se ha levantado a decir la palabra como es, la, la han cortado Señor, la callan, se burlan de ella, le dicen que el comentario no sirve, lo que no sirve son los, los estudios que ellos han hecho Señor, los estudios todo lo que han perdido de tiempo en universidades de psicología, de psicoanálisis, de teología, de falsas doctrinas Señor. Para luego hacer... hacer un séquito de, de, de, Que es más, más parece que... Del infierno que... Porque no tienen el Espíritu Santo. Porque no, no pueden proyectar en sus vidas... Nada que valga la pena, Señor. Porque sus vidas están divididas. Están destruidas. Fracasadas, Señor Jesús. Pero se han escondido detrás de... De, de predicar un evangelio. Señor de vida, de victoria como eres tú pero ellos son fracasados Señor porque ellos ni siquiera conocen el Espíritu Santo Señor Padre lo digo llorando porque he visto Señor cómo han predicado tu palabra por envidia, por codicia, por vanagloria por egoísmo pero no por amor Señor porque en el amor verdadero no lo tienen Señor tienen otra identidad extraña Señor y eso es lo que está administrando, Padre, están ministrando el aliento del león, que no es más sino el, el, el aliento de vida, de muerte, el aliento de, del león, pero el león que, quiere, que ruge, el león que nos está echando para devorarnos, que se llama Satanás, Padre pero tú ya venciste sobre él. Señor, hoy te pido en el nombre poderoso de Cristo Jesús, que toda venda, toda ceguera, toda dureza de corazón, toda, todo engaño, toda falsedad, todo espíritu mundo de error, que se ha levantado para contradecir tu palabra, sea callado en el nombre de Cristo Jesús, Padre. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, tú dices en tu palabra y escrito está, que tú vas a destruir toda, toda obra del demonio, Señor. Que se ha levantado para, para destruir la obra tuya, Señor. Tú dices que los confundes en sus razonamientos, pues yo pido confusión total, Señor Jesucristo. Padre, no permitas que siga predicando lo que no es, Señor. Todo aquel que esté bajo el influjo de una falsa doctrina, de un falso Dios, no puede, Señor, predicar tu palabra. No puede seguir engañando a tu pueblo, Señor. Y tú dijiste, Señor, que, que tú escogerías hombres sencillos, sencillos, sin toda esa arsenal de conocimientos y de teorías, porque llevarían a tu pueblo al error, Señor. Padre, es necesario morir, Padre, para poder predicar tu palabra, Señor. O tú nos pedirás cuentas, Señor, de lo que hicimos, con nuestros dones que tú nos diste, Señor hoy te clamo Dios Todopoderoso no permitas que que Satanás se salga con la suya yo reclamo todas esas vidas, esos niños Señor esas jóvenes, esos adolescentes esas mujeres Señor si nuestra fe ha sido marchitada, ha sido secada Padre Santo yo hoy clamo en el nombre Poderoso de Cristo Jesús Señor no descansaré Señor no descansaré, Señor, hasta que, hasta que la persona o las personas que están haciendo esa clase de, de cosas, con, acabando con la fe de las personas, eh, Señor, se arrepientan, Padre Santo, por la exhortación que tú has puesto en mí, Señor. Porque tú dices en tu palabra que sí, hay muchos, hay muchos que están haciendo la obra tuya, Señor, pero tienen otro interés, Señor, y es... Totalmente opuesto a lo que tú quieres Señor Padre por favor haz un milagro Señor en esas vidas Señor redargulle hasta lo más profundo de su corazón lo Señor para que renuncien a, esa, a esos falsos dioses que, que ellos tienen están sometidos a otros señores que no eres tú Señor porque si fueras tú Señor no actuarían como están actuando Señor Padre, cierra esa iglesias, cierra esos centros donde solamente se, se, tienen cara de, de iglesia, pero solamente profetizan eh, eh, en, en la carne, Señor. No han estado en el secreto, no han estado en santidad, ni, en, ni, ni han querido buscarte. Oh Rabanda, Rabasaya, y acá. Oh Rabanda, la canta. Precioso Salvador, Señor el tiempo es pronto el tiempo ya está a puerta Señor y la iglesia está totalmente dormida Señor Padre por favor hoy destruye todas esas falsas doctrinas que vinieron de esos falsos dioses Señor filosofías mentiras engaños, fábulas, cuentos que se han interpuesto, Señor, para que no se predique el Evangelio como es, Padre, puro, limpio, sin mancha sin, sin defecto que eres tú, Señor Jesús. Padre, por favor, haz algo, haz, haz, haz algo para que esas personas, las mudas, Señor. Que no puedan seguir haciendo sus, sus cosas hasta que no vayan a tu presencia, Señor, y se arrepientan de todo corazón, Señor que tengan un tiempo verdadero santidad Señor Jesucristo para hacer las cosas bien Señor yo hoy clamo porque el poderoso Espíritu Santo sea redarguyendo Señor la iglesia que está dormida la iglesia que está en apostasía Señor Jesucristo la iglesia que no está haciendo las cosas como debe ser la iglesia que se está burlando no solamente de ti, Señor, sino de las pobres personas que están yendo a esas iglesias, Señor. Por favor, Señor Jesucristo, te pido por lo más sagrado, Señor. Levanta bocinas, levanta más profetas, levanta, Señor, más personas que sean valientes y empiecen a hablar. Empiecen a desmascarar lo que están viendo en esos recintos, Señor. Que son más bien guarida de demonios. Porque no permitieron que tu Santo Espíritu enseñara, Señor, ni redargullera de pecado, para quedar bien con todo el mundo. Señor, desbarata todo plan de las tinieblas, desbarata toda hora de Satanás, desbarata toda hora de esos hombres fuertes, Señor. Señor, arrójales de su grandeza en su propia cara, para que sean, uh, se arrepientan, Señor Jesucristo, porque creyeron ser más sabios que tú, Señor. Como Nabucodonosor, Señor, que tú le avisaste por medio de Daniel, por medio de los sueños que tenía. Tú le avisaste, tú siempre avisas a las personas, pero las personas siguen en su, en su, en su incredulidad, en su dureza, en su rebelión, Señor. Porque no quieren dejar esa vida que tienen, Señor. No quieren dejar esa comodidad pero entonces no, que no se metan a, con tu palabra Señor si ellos quieren seguir una vida eh, de, con esos falsos dioses pues que se aparten de tu palabra Señor que ya no prediquen el evangelio porque no son actos para eso no son actos lo dijo Pablo Señor que deberíamos persistir en la palabra Señor persistir en, en desenmascarar Señor todas esas mentiras todos esos engaños. Todo ese pecado, Señor. Padre, sácalos, Señor. De, de, de, quítalos de, eso, de, de, de esos atrios, Señor. O que, o que verdaderamente reconozcan que no, le, no te quieren servir, Señor. Sino que quieren es dinero. Quieren es fama. Quieren es poder. Quieren es tener dominio sobre las personas. Quieren ser famosos, Señor. Pero no quieren realmente servirte a ti, Padre. Porque cuando tú dices una palabra ellos la ignoran. Porque cuando son exhortados ellos se esconden. Se bloquean, bloquean los teléfonos. Ya no quieren que se les hable más. Que se creen perfectos, Señor. Porque no admiten corrección. Porque detestan tu palabra, Señor. Porque aborrecen tu Santo Espíritu. Padre, yo te pido en el nombre poderoso de Cristo Jesús. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, toda persona que se haya levantado sin que tú los hayas llamado, Señor, desenmascáralos, desenmascáralos, Padre. Porque tú dices que tú eres el que pone reyes y el que quita reyes, Señor. Si ellos se levantaron en su propia carne y tú nunca los llamaste, Señor, que su vergüenza se haga manifiesta a todos, Señor Jesucristo. Y sean desenmascarados en el nombre poderoso de Cristo Jesús de Nazaret. De Nazaret. Porque Jesucristo es de Nazaret. Jesús de Nazaret. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Sí, el carpintero. El humilde hijo de carpintero. De ese Jesús es el que yo hablo. El que vino, se rebajó hasta lo sumo. Y fue obediente hasta la muerte Señor Padre yo predico Señor a un Jesús al único verdadero Señor que me rescató a mí de mi fracaso a ese es al que yo predico Señor Jesucristo, al que me levantó el que me dio a conocer a mi vida cuando yo no era nada Señor, ese es el Evangelio, del que yo predico Señor, yo te pido Señor, Padre todavía, estamos vivos, estamos a tiempo de arrepentirnos Señor, rompe ese peñasco de corazón que tenemos Señor, conviértelo Señor a ti Señor, por amor de tu Hijo, amado Jesús. Detén. Detén un poco para que las personas recapaciten, Señor. Ayúdanos, Señor. Ten misericordia de nosotros, Padre. Ten piedad. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén.